Ah, mi nombre es Fernando Rola. Soy profesor nacional de educación física, instructor de gimnasio por Club y junto con os de hoy te traemos una clase de aeróbica de nivel intermedio avanzado. Así que si estás ahí en casa, ponete las pilas y vamos. ¿eh? Piernas abiertas. A ver, hop, arriba. Una más, arriba. Eso. A un lado. Al otro lado vamos haciendo un poquito de movilidad articular, unos movimientos previos a la entrada en calor, piernas, eso, sentadillas abiertas, cuatro más. Vas a llevar el peso del cuerpo a un lado y al otro. Excelente. Bien. Quédate acá, mirá. Uno, dos, tres, cuatro y cuatro de cada lado. Vamos. Eso. Ah, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Voy a volver al simple, lado a lado. Y si quieres agregarle acá un poquito de intensidad, vas a tocar el piso. Vamos. Eso. Muy bueno. Bien, lo voy a combinar. Es cuatro tiempos. Me quedo uno y uno. A tocar, ¿eh? Va. Uno, dos, tres, cuatro. A tocar. Una más A ver Uno Dos Cuando te marque la próxima variante Te podés Quedar con este O Hacerla conmigo A ver Variante Uno Dos Empujo Bajo Lado a lado A ver ¡Uff! Uh, ¡Hey! Uno Dos Empujo Bajo Lado a lado Una más ¿o te quedás con la anterior eh. Uno Dos Tres 4 excelente 1 2 empujo muy bueno y vuelvo al primero a la movilidad articular que te había comentado bien va subiendo la frecuencia cardíaca eso y el cuerpo se prepara para la aeróbica. hombros 2 y 2 vamos 2 y 2 ok 1 y 1 es, el brazo Empuja la pierna hacia atrás y hacia afuera Cuatro más Tres más Dos más Un poquito de balanceo Para recuperar Para aflojar piernas Y te vas a colocar con Una pierna adelante Y una atrás Caderas Hacia acá Y quedate ahí es, Muy bien Rebote Cortito en estocada Seguime, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y me quedo en el lugar, haciendo tijeras, para volver a empezar, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, quedate ahí, uh, empezó a sentirse, eh, eh a ver, va, 1, 2, 3, 4, ¡Hop! Quédate ahí. ¡Excelente! Empujá con esas piernas. Una serie más. Va. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y dale acá. Uh. Cuatro más. Eso. ¿Me quedó? ¡Eh! Hey. La rodilla de atrás. Bien. Y te quedás rebotando. Cuatro elevaciones. Uno, 2, 3, 4. Te quedas acá. Una pierna bien apoyada, ¿eh? Va. 1, 2, 3, 4. Eso. Una más. 1, 2, 3. Quédate. Variante. 1, eso. Voy a tocar acá. 3, 2, 3, 4 eso, a, ah, dos, tres, cuatro, cuatro cruces, ¡Toma! muy bueno, empezó la aeróbica eh, eso, variante, uno, dos, la misma pierna, cruzada atrás, cuatro, oh, se siente ya de apoyo no, a, ¿Ah? dos veces más, uno, dos, tres. 4 y 4 cruzo atrás Una más, va uh. Última Combinas todo mira como es 4 Cruzo 4 Y la que estás levantando Atrás ¡Qué buena! Otra vez 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 ¡Hey! muy bueno dale ahora en dos mirá dos elevo dos toques dos elevo dos atrás ya lo tenéis. muy bien copa otra vez dos arriba dos cruzos por delante dos arriba dos atrás hey. dos bien muy bueno Ok, para recuperar. Muy bueno. Quédate saltando, ¿eh? Vamos bien. Hay que hacer lo mismo hacia el otro lado. Muy bueno, me acomodo en la posición. Una pierna adelante y la otra atrás. Caderas paralelas. Lo voy rebotando cortito, ¿eh? Hacia abajo. Dale cortito. A ver, uno, dos. 3 volve oh. y quédate acá posa muy bien vamos la segunda 1 2 3 4 1 quédate acá piernas empuja empuja va 1 2 3 4 1 2 3 Quédate. ¡Oh! Bien. Eso es. Me queda la última, ¿eh? Vamos. Ah. ¡Ah! Piernas. Volvemos. ¿Vas conmigo? ¿Estás ahí? Eso. Quedó. Cuatro. Bien. Quédate acá. Levantás la pierna que tenías atrás. Uno. Dos. Bien. Necesito buen apoyo con la pierna de adelante. ¿eh? Uno, dos, tres. ¡Uno! Una más. Muy oh. bueno, bueno. Le saco este rebote y le coloco el cruce. Uno, dos, tres, cuatro. Cruzo. Que trabaje aductor. Elevo. Cruza. Que trabaje el aductor. Muy oh, bueno. Mándale brazos. ¡Hey! ¡Jo! Oh. ¡Muy linda! ¿Qué sigue? Uno, dos, tres. Quédate ahí, quédate ahí. ¡Ajá! Bien, arriba. Uno, dos, cuatro y cuatro. Cuatro y cuatro. Seguí, seguí conmigo. Elevo, elevo, levando. ¡Bien! Ya se está sintiendo la pierna de apoyo, ¿eh? Bien. Perfecto. Combino todo. ¿Vamos? Entonces, elevo. Toca acá. ¡Qué bueno! Elevo. Cruzame la pierna atrás, ¿te acordás? Una vez más. Completita. ¡Eso! Muy bueno. Ah. Perfecto. Perfecto, cuatro. Y ahora la mitad, en dos. Dos elevo, dos cruzos, dos elevo y dos atrás. Bien, perfecto, seguílo. Si necesitas parar, paras, recuperas y te vuelves a enganchar. Yo no paro, es ¿eh? dos, dos, dos. Bien, dos, dos. Eso es una más, va, va, dos, dos, dos. Eso es, dos, dos. Sí, y me quedo saltando. Perfecto. Uh. Dale, salto, salto, salto, salto. Eso. Primer bloque. Perfecto. Uh. Piernas. Uh. ¿Se entendió eso? Muy bien. Salón en la cola. Bien, mira. dame el bracito arriba Sí. abajo uno con da, dos balanceo tres lleva los brazos flojitos eso controla controla la dirección de los brazos bien a la altura del hombro mira uno dos tres cuatro y dale arriba dale arriba uh. bien Bien, ahí tenés el primer par de ejercicios ya el segundo par ¿eh? Cerrá Brazos, ponle fuerza a los brazos No paro, no paro Y ahora Hay espacio Vení adelante y te vas hacia atrás Quédate ahí, taloncito arriba Subí los brazos, esperalo, espéralo. Bueno, adelante Uno, dos Atrás Subilo, subilo Perfecto ¿Te acordás del primer par de ejercicios? Y era Uno, Mira. Dos Tres Cuatro Arriba Uno Dos Tres Adelante hey. Atrás Y dale arriba, arriba, arriba ¡Qué lindo! ¿Se disfruta? Una vez más. Primero. Eso. Arriba. Dos. Tres. Arriba, arriba, arriba. A la diagonal del brazo. Uh. Cierro piernas con el adutor. Uno. Dos. Dale atrás. Jalo arriba. Bueno, bueno. Y esto lo hiciste o lo acabas de hacer con un brazo. Hay que cambiar. ¿Eh? Pasquero, eso. Exactamente lo mismo con el otro brazo. ¿Te acordás? Vamos. Cuatro. 3. 2. 1. 2. Eso es. Marcame bien los brazos. Así trabajan los hombros. ¿Ah? Bueno, bueno. Qué lindo. Esto. Recién comienza. Talón, talón, oh, oh, cuatro más. Vuelve a empezar. Grabalo, eh. Eso. Arriba, arriba, arriba, arriba. Excelente. Se viene. Adelante, traelo. Cuatro abajo. Atrás. Y dale talón. Bueno, lo entendiste, no hacia un lado y hacia el otro No te lo olvides, por favor, ¿eh? que después vuelvo hey, Salto, salto, salto Muy bueno uh, Ocho más Cuatro más Vuelvo a la primera posición de estocadas hey, hey. Abajo Conta Uno, dos, tres, chiquito Uno, dos 3, amplio, 1, 2, 3, chiquito, 1, 2, 3, amplio, 1, 2, 3, chiquito, es, fuego, bueno, 4 más, a ver, cuanto más abajo, mejor, cuanto más abajo, más fuerza hay que hacer, es, chiquito, chiquito, chiquito, excelente, bien, te quedan 2, ayúdate si querés con los brazos, si ya ves que no tenés piernas. Una más. Bien, es la última. Vamos, ¿vamos lindo. Quédate abierto, quédate abierto. Lado a lado, mira. Hop, hop, hop. Lado a lado. Bien, trabajaste un lado. Hay que trabajar el otro. Quedo. Eh, eh, dos, tres. Chiquito. Uno, dos, tres. Abro. Uno, dos, tres, chiquito. Uno, dos, tres, amigo. Dale, dale. Eso. Hop. Eso es. Perfecto. Uno, dos, tres, chiquito. Uno, dos, tres. No paro. Uno, dos, tres, chiquito. Eso es. Una más. Hop. Chiquito. Es la última. Amplio. G. Hey. A. Ah. Ah. Esa. Ponele ritmo. Déjate llevar. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Perfecto. Quedó. G. Hey. Uh. Recupero con el balanceo. Vamos muy bien. Y no te olvides de nada. Acuérdate. ¿eh? Cintura. Rotación. Box. Ahí chiquito, chiquito, perfecto, cerrado me vas a dar tres golpes por lado mirá, un, dos, tres un, dos, tres contame la cintura mirá, uno dos ahora es abdominal en todo momento dame tres opa a ver uno dos tres, apretalo Tres golpes en cada lado y ahora te voy a pedir series de cuatro elevaciones de rodillas. Mira, uno, dos, tres. Primer serie, segunda serie, tercera serie y te quedas acá. Vamos a hacer tres series, tres series de cuatro rodillas, ¿ok? A ver, a ver, esta es la tercera, entonces. Mirá que no cuento, me puedo perder, eh Atención Va Primer serie Segunda serie Tercer serie Quédate acá Y vas a empezar la cintura Hacia el otro lado, mirá Uno Dos Tres Bien, golpes Tres por lado Te lo voy a repetir, eh A ver si sale para este lado como el otro, a ver uno, mira las piernas. Dos, tres. Buena. Tres por lado, vamos. Vamos. Es. Tres, tres series de cuatro rodillas. Espectacular. Bueno, Ana, quédate acá y nos vamos a ir al bloque número uno. Sí. ¿Cuál era? Uno. A ver. Dos. Uh, tres. 4, y era arriba, 1, 2, 3, 4, adelante, atrás, cura caro la cola, perfecto, cerrás los brazos al pecho, 1, 2, 3, y dame por lado 3 golpes, perfecto, perfecto, Series de cuatro rodillas. Primera, uh. segunda, tercera. Quédate acá saltando y espera que te dé el cambio al otro lado. Primero, muy bueno. Lindo, lindo. ¿Lo ¿Entendiste, no? Ahora déjalo fluir, déjalo que vaya el movimiento. Es lo mismo hacia el otro lado, ¿eh? Dale, oh. Uh muy bueno atrás ¡Upa! ya te vas acordando lo que viene uno dos estoy haciendo un movimiento y estoy pensando lo que viene si no termino el movimiento y no sé para dónde ir ¿qué viene? rodillas ¡Hey! arriba ¡Oh! muy bueno bueno, se entendió eso. Eso. Quedó. Hey, uno, dos, tres. Arriba. Que la aeróbico, ¿eh? Que el aeróbico. Espectacular. Tres por uno. Contad. Uno, dos, tres. Mira para un lado. Y mira para el otro. Te marco el ejercicio. Luego le doy una variante. Y vos optás por la que quieras hacer o la que puedas hacer, ¿sí? Te pido estocada, pero la estocada con la otra pierna. Uno, dos, tres. hey. Uno, dos, tres. hey. ¿Sí? Hoy te estaba marcando esto, mira, mira. Hoy te marcaba esto, ¿verdad? Y ahora, pierna cruzada. Conmigo, ¿eh? ¡Hop! Oh. Espectacular. Bien. Ok, segundo ejercicio. 3, 2, 1. Manos en la cintura. 3, 2, 1. La cintura. 3, 2, 1. Y bajalo. bájalo 3, 2, 1. Y 3, 2, 1. Esto es lo mismo, ¿eh? Mirá. E uno. Tres. Dos. Uno. ¡Oh! Hey. Tres por uno. No paro. Sí. Piernas cerradas. Eh. Hey. oh. Uh. Bien. Dos más. Una más. Como en la anterior. 3, 1, 2, 3, acá, yo te lo voy marcando, o acá, hey, 3, espectacular, como quieras, 1, 2, 3, hey, 1, 2, 3, una más, 1, 2, 3, para la última, se viene al piso, ¿eh? 1, 2, 3, piernas abiertas o piernas cerradas. Como quieras. Una más. Ahora, conmigo. Uno, dos, tres. Va. Uno, dos, tres. Todo completo, ¿eh? Elegí la opción que quieras. Sí. Al piso. Oh. Tres más. Dos más. Una más. ¿Te acordás el aeróbico? Aeróbico. Uno. Dos. Tres. Venía arriba, ¿no? Muy bueno. Y acá se empezó a sentir. cerrar Atrás. Arriba. Uh. Venía la cintura. Cintura. Cintura. 1, fuerza abdominal. 2, meter rodillas. 3, hombros. ¿Para qué? Para golpear. Muy buena. 3, hey. 10, de cuatro rodillas. Va, va. va. ¿Te quedas ahí? ¿Lo esperas? campeón aeróbico. Todo al otro lado. 1, 2, 3. Cuatro. Arriba, arriba, arriba. Muy bueno. ¡Ah, doctor! Seguimos, ¿eh? Yo me puedo equivocar, acordate. Arriba. Eso es. Acá, Va. Uno. Dos. Tres. Tres golpes por lado. Qué lindo, ¿eh? La actividad física, descontractura, ¿eh? O terminas peor, no sé, arriba, arriba, eh, eh. Muy buena, esperalo, entonces, quedo, eh. Lo tenés con derecha, lo tenés con izquierda, ¿verdad? ¿eh? Muy bien, aeroica, quedo, cruzó, uno. Dos, tres, cuatro. Hago dos sentadillas. Hey, uno, dos, tres, cuatro. Dos sentadillas. Hey, va Una más. Hey. Muy buena. ¿eh? No. La mitad. Uno, dos. Bajo, subo. Uno, dos. Bajo, subo 1, 2 Bajo, subo 1, 2 mira lo que viene 1, 2, 3 1, 2, 3 Una más 1, 2 Míralo Al piso ah, ah, ah. Hey. Va. Y ahí lo tengo todo ¿eh? Una más ¡Ahí lo ¡Hey! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ariga! ¡Adelante! Y te estoy juntando todo, eh. Todo estoy juntando. Alón. ¡Hey! Muy bueno. Cintura. Uno. Dos. Tres, eso es, cuatro veces, esto, una más, series de rodillas, uno, dos, cuatro, elevaciones, tres series, vamos, eso, esperalo acá, espera acá, uh. al otro lado, ahí lo abico uh -oh -oh -oh -oh -oh. arriba, uh. ¡Qué bueno, qué bueno! Cerraro. Adelante. ¡Arriba! Se viene la cinturita, ¿eh? ¡Oh! Pa. Uno. Dos. Tres golpes por lado. A ver. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Series de cuatro rodillas, cuatro dos, muy bien tres series de cuatro rodillas, ¿verdad? bien atención atención cruzo, lo agarré cien uno, dos, tres cuatro dos, sentadillas uno, dos tres, cuatro dos sentadillas dos veces más hop hop Bien, una más. ¿Le hice pensar mucho o no? Ah, lindo. Dos cruces. Uno, dos, bajo. La mitad. Espectacular, dos veces más. Una más. Tres, uno, dos, tres. Cruzar. Uno, dos, tres. Cruzar. Ahora vas a despejar un poquito. La mente. ¿Eh? Y vamos a hacer un trabajito para no pensar. Uno, E, sí, o, bien. Dos más. Una más. Recupero. Recupero. Pero de alrededor. Muy bien. Si tenéis, toma agua. ¡Perfecto! Esto no es para pensar, ¿eh? ¡Vamos! ¡Tiernas! ¡Abro, cierro! ¡Eh! Hey. ¡Uno! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Y adelante y atrás! ¡A ver! ¡Eh! Hey. Uh. ¡Uf! ¡Solo cambio brazos! Mira. ¡Oh! Uh. ¡Dos! ¡Eh! Hey. ¡Eh! bien, bien, bien, hombros adelante y atrás brazos adelante y atrás me quedo turbotando. ¿eh? afuera y adentro afuera y adentro muy bueno cuatro más, uno dos tres, y eso mismo a velocidad, va dale, dale, dale Dale, dale, dale. Abro. Cuatro. Adelante y atrás. Levanto. Cuatro. Adelante y atrás. Con la otra pierna. Me quedo trotando. Hey, afuera. Afuera. Afuera. Cuatro más. Y ahora. ¿Qué quiero? Velocidad. Va. Velocidad, velocidad, afuera, adentro. Velocidad, velocidad. Ocho más, ocho más. Lo vas a hacer una vez con cada pierna. Atención, va. Uno, dos, tres, cuatro. Adelante, atrás. Arriba. Uno, dos, tres. Adelante, atrás. Trote, abro, cierro. Uno, dos, tres. Cuatro, velocidad, hey, hey, hey, eso, cuatro, tres, dos, uno, hey, uh. arriba, Ey. me quedo trotando, va, uno, eso, velocidad, va, va, va. Va, cuatro, tres, una más. Uno, eso. Aguanto, eh. Aguanto. Arriba. Salto. Me quedo tratando. A ver, uno, dos, tres. Dale velocidad. Va, va, va, va. Cuatro, tres, dos, abro. ¡Hey! ¡Uh! ¡Lindo! ¡Arriba! ¡No paro! ¡No paro! ¡No paro! eh. ¡Ya lo tenés! ¡Ya lo tenés! ¡Va! ¡Oh! ¡Va! ¡Va! ¡Velocidad! ¡Va! ¡Va! ¡Va! ¡Va! ¡Va! Cuatro, ¡Tres! ¡Dos! ¡Hey! ¡Recuperá! ¡Atención! ¡Va! Atención, te pido todo el aeróbico. Vamos, perfecto. Vamos, cuatro, tres, dos, primero, uno. Eso es. Arriba, qué lindo. Adelante, atrás. Oh. Perfecto. Miren, la cintura. Uno, dos, tres. Tres golpes de cada lado. A ver, un, dos, tres. Muy bueno. Series de cuatro rodillas. Primer serie. Segunda serie. Tercer serie. Sáltalo. ¡Hey! Y hacia el otro lado, el aeróbico. Bien, dos, tres, cuatro, arriba. La tenés, eh. Bueno, bueno. Gracias, eh. Gracias. Gracias, Sport Club, Gracias, Jorge. Por estar ahí, eh. A ustedes. Vamos. Dale. Eso. Se viene la cintura. Eh. Uno. Dos. Tres. Muy buena 1, 3, perfecto Un golpe y ahora oh. no paro, no paro no paro oh. saltalo, saltalo y esto era 1, 2, 3 4, bajo 1, 2, 3 4 bien una más, eh, hey. na na na na na, sí, qué linda, bien, el dos, uno, dos, toma. Dos cuatro más muy bien, quedo al centro los piecitos paralelos manos en el piso, quédate ahí estirando vamos a un lado al otro lado al centro flexiono cierro piernas talón en la cola, o te agarras y hago o mantenés el equilibrio Bien. Cambiamos. Importante estirar. ¿Sí? Mucho trabajo de piernas tuvimos hoy. Bien. Arriba. Una más. Arriba. Adelante, adelante. Adelante. Chicos, chicas, gracias por estar ahí. Gracias Osde. Gracias Sport Club. Nos vemos.